Y vamos a estar tocando un tema uh, Maravilloso, eh, espléndido Porque dice El título de este tema Toda mi vida te bendeciré Así debe ser Nuestro querer en el Señor Bendecirle siempre, siempre, siempre Y lo vamos a estar pasando Ahí en el Salmo 63 Versos del 1 al 5 En Dios habla hoy Y dice el verso 1 Dios mío, tú eres mi Dios Con ansias te busco, pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Te das cuenta, qué hermoso nos dice aquí ese salmón, cuando podemos decir, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansia, con ansia te busco. Pues tengo sed de ti, mi ser entero te desea, y pone el ejemplo aquí. El salmista, cual tierra árida, sedienta y sin agua. Por eso cuando llueve, y hay muchos días que no ha llovido, semanas, se pasa el agua y prácticamente se seca. ¿Te has dado cuenta? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues así es también nuestra vida, cuando estamos apartados del Señor. ¿Qué nos dice el verso 2? Vamos al ver verso 2 y verso 3 en este momento. Quiero verte en tu santuario en el templo, en lo que le llamamos como, como iglesia nosotros, ¿verdad? Que la verdad debe ser templo. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. Así debe ser nuestra situación humana cuando buscamos de Dios, así como cuando se tiene esa sed y se está así sediento y queremos que Él llene nuestra vida. Así, y contemplar tu poder y tu gloria pero hay que ir al santuario, o sea al templo, pues tu amor vale más que la vida, pues tu amor vale más que la vida, con mis labios te alabaré, viene la alabanza al Señor, es como decirle Padre Santo, Dios eterno, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres el Dios poderoso, tú eres mi Dios, tú eres mi salvador, tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, esta es la manera de alabar con los labios al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios todopoderoso. Esta es la alabanza que Dios le agrada. Pero te imaginas yendo a su santuario, yendo al templo y poder glorificar al Señor de esa manera. Esto es maravilloso. Vamos al verso 4 y luego enseguida el 5. Y dice así, toda mi vida te bendeciré, aleluya. Toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Fíjate qué bonito es estar ahí en el santuario, estar ahí en el templo, alabando al Señor, así con tus manos levantadas. Aunque te, también lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer hasta en tu carro, cuando andas caminando, cuando estás haciendo algo, que estás en una situación de querer bendecir al Señor, que sea este nuestro sentir. Toda mi vida te bendeciré. Quedaré muy satisfecho. Fíjate lo que dice este, este Salmo 5, 63, 5. Como el que disfruta de un banquete delicioso. Fíjate nada más la, la forma como aquí lo dice el salmista. Y mis labios te alabarán con alegría. Y dice que como el que disfruta de un banquete delicioso. Así debe de ser nuestra situación con Dios. Cuando estamos en la oración, bendiciéndole, honrándole, glorificándole. ¡Ah, esto es maravilloso! Que ese sea nuestro sentir cuando toda mi vida te bendeciré, Señor. Oremos, Padre, gracias, gracias, Señor, porque a través de esta palabra nos enseña, Señor, cuál debe ser nuestro enfoque, nuestro anhelo, nuestro deseo ante usted, Señor. Que así sea, Padre Santo, como dice el sermista, para que podamos nosotros disfrutar de estarle bendiciendo, honrándole y glorificándole todos los días de nuestra vida. Y que así sea, Señor, nuestro sentir y nuestra devoción delante de usted. No por tener una religión, sino por tener la relación perfecta con usted, mi Dios. Que así sea. Gracias, Padre Santo, por esas bendiciones de poder estar en su palabra y poder compartir estos mensajes. Para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario. Si requieres apoyo de oración, solamente escríbenos a rafaelidatv.com